Saludos compatriotas y visitantes de algún lugar distante, yo soy Cooket y en esta ocasión les presento la segunda parte de este Personalidades. Sin más que expresar, dale galopa a la continuación. Ojo, la serie de preguntas que están por escuchar están elaboradas con el único fin de que puedan conocer un poco más allá de ciertas personalidades que en lo personal respeto y aprecio mucho. Espero cada uno de sus comentarios sean tomados como algo más de lo que aprender y reafirmar el hecho de que no importa el número de suscriptores que tengan o la fama que lo reconozca. Al final y al cabo todos somos iguales porque todos somos humanos y esto es personalidades y su parte número 2 de Washingo, el crítico negativo. Goshingo es un personaje que es popularmente reconocido por su singular manera negativa de expresar su opinión respecto a diferentes temas del entretenimiento. El canal de Goshingo cuenta con casi 535 mil suscriptores actualmente y se le reconoce por siempre tener una opinión que compartir. Sin más por el momento vamos con la tan aclamada parte 2. Es un conflicto muy grande porque el, el medio que tengo ahorita, el trabajo que yo tengo, no, no hubiera existido este, en alguna otra época atrasada. Pero sí me hubiera gustado bastante haber sido de los años 20 y haber residido en Estados Unidos. Siento que fue una gran época de mucho auge económico-político. Ya después se hizo un desbergue pero me hubiera gustado vivir en esa época, en la que podías ir con un traje ostentoso hacia la calle... Y en la que las cosas eran muchísimo más simples, eh, no sé, me hubiera gustado bastante. Verga, generalmente no he visto series en un largo tiempo, y cuando veo continúo viendo las mismas que he visto todos los años, que es Bojack Horseman, por ejemplo, el caballo depresivo, ¿no? Todos lo conocen. Brick and Morty, no soy muy fan de eso porque viéndolo bien a veces cae un poquito en lo ridículo, pero está ok. Family Guy, Archer, eh, son algunas series que suelo ver. Veía The Devil antes de que lo cancelaran. Y me gustan mucho Este, todo eso. Ese, ese tipo de, de medios de entretenimiento me gustan. Siempre he dicho que soy más alternativo en eso Porque aparte, Apple Music, Spotify, lo que quieras eh, Siempre me marca así como alternative La música que yo guardo y eso, y eso está, está bien por mí eh, No te puedo... <ríe> parece que no puedo responder nada eh, No puedo escoger así música que más me agrade Porque depende de cómo me estoy sintiendo Lo que voy a escuchar Pero según Spotify, lo último que he escuchado Es Panic at the Disco Trench Perdón, Panic at the Disco, 21 Pilots, eh, música de la película The Greatest Showman, Marwan, eh, José Madero, eh, Eminem, The National, eh, Bright Eyes, Banda de Turistas, e incluso Cártel de Santa, o sea, así de grande está la variedad. Eh, obviamente sí hay algunas canciones que evito todo el tiempo, las cuales siempre van a ser corridos, este... Reggaeton y todo eso, siempre trato de evitarlo. Eh, pero en general tengo un, un espectro muy amplio cuando de gustos musicales se trata. En primera pondría a Doctor House, como un personaje que me inspira algo, porque... Ah, vergas, me faltó mencionar en las series que me gustan. Porque es una persona que tiene un conocimiento muy, muy amplio de todo. Pero dicho no lo deja ser feliz, incluso yendo más allá de eso, pues el problema de su pierna y todo eso. Y realmente su búsqueda de la felicidad al final no da ningún fruto. Eh, no sé, es, es como inspirador, supongo. Bojack Horseman definitivamente es uno de los personajes que más me inspiran. Eh, me ha ayudado mucho, por más pendejo que suene, es un caballo animado, pero me ha ayudado mucho a enfrentar incluso situaciones de mi vida real. Eh, en determinado momento, en 2017 también, cuando salió la cuarta temporada eh, Tocó temas muy similares a lo que yo estaba viviendo Y me ayudó a querer mejorar en cierta forma Entonces, y aparte, o sea, obviamente no soy nada de lo que Bojack es Pero puedo, puedo identificarme ya, a, estos, a este grado en el que estoy Ya me puedo identificar un poquito Con cómo es, muy entre comillas, vivir del entretenimiento Vivir de un público mm. La mayoría de mis ingresos son de YouTube, no vivo enteramente de esto, pero sí, sí, este, muchos bienes los tengo gracias a YouTube. Rentas, cosas así, cosas que se tienen que seguir pagando. Eh, desde que empecé a hacer esto, comencé a identificarme muchísimo más con BoJack, porque sí hay cosas de las que uno se da cuenta cuando tiene la fortuna de, de percibir como trabajo un hobby así. Otro personaje ficticio que me inspira mucho también es Devil, definitivamente, yo sé que Netflix la canceló, pero es que es un güey que en ningún momento se dejó corromper por el enojo y por la maldad dentro de él, es algo en lo que a mí me gustaría trabajar mucho para mejorar. Dentro de las personas que más admiro ahorita también son personas del mundo del entretenimiento Eminem tuvo una vida muy dura, eh, tuvo muchos problemas y al final logró siempre salir adelante eh, Ya sé que suena muy así como de, ah, plática inspiradora y la chingada Pero no, o sea, es que el güey realmente tenía todo en su contra Incluso cuando le empezaba a ir bien se lo cargaba a la verga otra vez Y ahorita ya gracias a eso ha aprendido mucho y es una persona muchísimo más madura Y sabe cómo afrontar las cosas hoy en día Solía admirar mucho a Onision antes de que empezara a hacer un desvergue con su canal porque subía como 3 videos, 4 videos diarios eh, Y les ponía buena producción y eran relativamente entretenidos Y me inspiraba mucho al querer trabajar igual que él, o sea, querer trabajar duro para conseguir todo Ya después me di cuenta que no es la mejor manera siempre sobre esforzarse, sobre trabajar y ahora trato de buscar una vida más plena, más tranquila mm, Verga, estoy pensando, estoy pensando... Otra persona que me inspira algo actualmente puede ser... Mmm, si me tuviera que referir a lo que es YouTube, mmm, Roberto Martínez. Eh, podría considerarse un personaje célebre, creo que es más famoso en Facebook que en YouTube. Tiene, tiene muy bajas visitas ahorita y siento que no, es, no debería ser así. Eh, Roberto Martínez eh, ha hecho muchos videos sobre autoayuda para crear. Tiene un libro, de hecho, cómo ser creativo, cómo vivir de tu arte y todo eso. A pesar de que es ingeniero. O sea, a pesar de eso, tiene una mente mantiene una mente muy abierta. Y me gustaría muchísimo, muchísimo poder tener la oportunidad de platicar con él. Y de conocerlo más a fondo. Que se dejaran de idolatrar a personas que realmente... No tienen gracia. Ergo, Lele Pons, Kimberly Loaiza, todo eso. Porque al final de cuentas tienen éxito por la gente que los ve y que los puso precisamente en la posición en la que están ahora. Muchísimas cosas. No eh, Quiero dejar de ser tan inseguro. Quiero sentirme más seguro cuando tomo una decisión. Quiero confiar más en mí, quiero confiar más en mis capacidades... ...en mis conocimientos, no quiero presionarme, no quiero frustrarme. Quisiera ser una persona más estable emocionalmente. No tener crisis de ansiedad, eh, ser más valiente en esos aspectos. Eso es lo que quisiera para mí. La vida realmente, pienso yo, que no tiene como que el más sentido del mundo... ...o el mayor significado. Pero eso no significa... Que no podamos disfrutarla... A lo que voy... Es a que no siento que mi vida tenga un significado... Siento que la vida de nadie tiene un significado como tal... Pero... Mientras estamos aquí podemos disfrutarla... Cuando se puede... Y, y hacer todo tipo de cosas... Eh, no sé, a lo mejor... Eh, me pongo a pensar mucho existencialmente... ¿Cuál es mi lugar aquí? ¿Para qué sirvo? Pero... Pero hay pequeñas cosas... Que me hacen apreciar la vida Que es como por ejemplo decir eh, Mañana publico video Me hace sentir pleno, me hace sentir tranquilo O por ejemplo en respecto a mi vida universitaria Puedo decir eh, Mañana es viernes ¿no? Eh, y, es, y es un viernes especial Porque regreso a provincia a ver a mi familia a Estar con ellos O sea dentro de eso yo encuentro sentido Hacia mi vida Dentro de las pequeñas cosas buenas Que puedo apreciar de dicha A todas las personas que he inspirado allá afuera o que vieron algo en mí como para dar clic en mis videos y verlos y ponerme en la posición en la que estoy. Sinceramente muchas gracias. Este, yo sé que soy un güey que hoy se pueden suscribir porque les caí bien en un video y ver otro video y en ese otro video les puedo cagar. Tengo muchas opiniones sobre muchos temas, muy diversas, pero eh, qué, qué chingón que estén aquí eh, viendo lo que un ser como yo tiene que pensar. Uh, no me gustaría que se inspiraran tanto a mi manera de ser porque no soy en la vida real como en YouTube eh, No es lo más correcto ser así y creo que sería muy pedante de hecho Y quisiera que no tomaran mis opiniones en un pedestal Que no las tomaran tan en serio como como si, fueran, como si fuera yo el mejor crítico de arte o para las películas o algo así No, yo solamente soy una persona con opiniones a la que le gusta compartirlas Les recomendaría que intenten lograr todos los objetivos que tienen, pero que no se presionen y no se claven tanto con eso. Yo personalmente en la vida he tomado malas decisiones por quererme aferrar a algo que quizá no iba a ser. Eh, y quizá si lo forzas a que sea, no termina siendo disfrutable y te terminas sintiendo mal ahí. Entonces, centrense en sus objetivos, perdón, intenten lograrlos, pero eso no, no garantiza que los van a lograr. Si lo logran, bien, estaban hechos para eso, tenían las habilidades, estuvieron en el momento correcto y todo eso. Si no los logran, eh, pueden volver a intentar, pueden volver a intentar, pero yo digo que no tiene mucho caso porque son años de tu vida que desperdicias. Porque no mejor aprovechar eso para abrir unas nuevas posibilidades y tener nuevos objetivos. Es el pensamiento que, con el que yo estoy entrando a Este nuevo año 2019 Porque me presiono y me exijo mucho también constantemente Espero de mí a futuro Poder llegar a un estado pleno Tanto en lo financiero Como en lo emocional Y poder tener éxito existencial O sea Antes quería lograr un éxito más convencional Como decir, no, que digan Ese güey tiene el canal más verjas de YouTube o, en la carrera, ese güey es el mejor ingeniero, el mejor licenciado o lo que quiera Y... no Cuando era más joven sí buscaba una vida muy... muy ocupada, muy pesada, muy... No sé, que la gente me viera y dijera, ah no mames, admiro a ese güey Pero ahora conforme voy creciendo y voy aprendiendo más sobre la vida me doy cuenta De que es mejor tener éxito existencial, estar contento con quién eres y contento con tu vida aunque no eh, aunque no tengas otro tipo de éxito. Eh, esto lo vi en una conferencia de Odin Payron. donde básicamente dice que... Eh, no puedes ir por ahí diciéndole mediocres a las personas porque no sabes si con eso son felices. Que puede haber un ingeniero este, o un presidente o algo así... Que se sienta de la verga en realidad. Y al mismo tiempo. A ver un señor común y corriente. Que hace su trabajo de tal hora a tal hora. Luego se va a ver a su esposa. En una casa pequeña o lo que sea. Y es más feliz. Porque existencialmente se encuentra mejor. No sé. Es lo que estoy pensando yo. Entonces a lo que apunto es a eso. A un estatus eh, financiero cómodo. En donde me pueda permitir muchas cosas. O más bien donde no me preocupe. por donde O sea donde nunca me falte nada. Y donde pueda proveer para mí mismo y para pues, quien se ocupe posteriormente. Eh, y nada, llevar una vida tranquila, eh, sin muchas preocupaciones, sin mucho estrés, es parte de lo que yo busco. Gracias por esta entrevista. Uy.